Muy buenas, pues nada, a ver, siguiendo un poquito con el vídeo anterior, donde vimos un, una pequeña introducción de qué era esto de los uber scripts y, y cómo se editaban y cómo se podía crear uno. Hoy vamos a entrar un poquito en, en cómo gestionar el código que escribimos, ¿no? es cómo hacer estructuras de control, cómo hacer que, que fluya el, el código, ¿no? lo que queremos ejecutar en función de ciertas condiciones, y también qué sentencias tenemos para poder controlar pues, o hacer eh, bucles. ¿no? O sea, repetir código y, jun bueno, y junto con estas dos cosas pues, eh, ya podríamos realmente hacer todo, todo tipo de, de, de, de programa. Entonces, vamos a empezar primero por eh, vamos a hacer Vamos a empezar, pues, por el más conocido, así, o que más nos pueda sonar dentro del mundo de la programación, que sería, bueno, primero la, la estructura de nuestro programa tal cual vimos el otro día. Cojo aquí el objeto consola para imprimir ahí textos y tal, y, ven, y ver un poco cómo funcionan los ejemplos que vamos poniendo y, y, como decía, vamos a empezar con el con el más conocido, con el if, ¿no? el if ah, el otro día, pues, supimos cómo se ponía el código y entonces el código, pues si tú pones uno detrás de otro, secuencialmente se van ejecutando uno detrás de línea a línea, o sea, cada, cada instrucción se va ejecutando secuencialmente, pero ¿qué pasa si queremos que ciertas... Eh, secuencias, o sea, instrucciones se ejecuten en función de una situación, de una condición. Vale? Para eso, por ejemplo, se utiliza el if. El if ponemos una condición, por ejemplo, y es igual a 7, notar que en, en c y en el VRscript el igual se escribe como igual, igual. Si es igual a 7, entonces aquí imprimimos OK, vale? De manera que si ahora ejecutamos, bueno, aquí inicializamos y, y vamos a decir que es igual a 2. De manera que si ejecutamos, pues no pasa nada. Si ponemos i igual a 7 y ejecutamos, pues imprimimos el OK que hemos puesto aquí dentro. Eh, bueno, pues eso es lo que hace el if. El if lo que permite es ejecutar un bloque de código Vale, bloques y lo ponemos entre llaves, si no pusiésemos llaves simplemente pusiésemos así, eso también se permite, pero solamente ejecutará una instrucción, si aquí escribiésemos eh, aquí escribiésemos esta instrucción, eso ya no formaría parte del, del, de la condición de if, o sea quiero decir, si yo pongo esto así, ejecutamos saldrá adiós pero si yo pongo yo pongo esto saldrá el ok y el adiós también vale esto está fuera del if entonces si quisiésemos que estuviese dentro del if tendríamos que poner las llaves que son la forma de indicar bloques de código vale bien entonces eh, en este caso, pues nada, tenemos la condición del if, el if también permite esto, el else, eh, esto significa si la i cumple la condición, si aquí se cumple la condición, en este caso i igual a 7, imprimimos ok y ya está, y volveremos a este punto de aquí, si i no es igual a 7, entonces haremos el else. De manera, si ejecutamos esto, saldrá ok, seguimos. Y si aquí pusiésemos pues, un valor diferente, el 27, pondrá adiós, seguimos. ¿De acuerdo? Vale. El if también permite agregar más condiciones. Por ejemplo esta. Si igual a 7 ejecutará este bloque de código. Si es igual a 8, si no es 7 y es igual a 8, entonces ejecutaría este. Y si no, si es cualquier otra cosa, imprimiría el adiós este, ejecutaría este bloque de código. Por ejemplo, si le pongo 8 aquí, escribirá toma y seguimos. Vale, pues el if básicamente consiste en eso. Podemos agregar tantos el if como queramos. Al contrario que el ses, el solamente podemos tener uno. Es el que es el por defecto. Vale. Eh, otra forma de controlar el, con condiciones qué cosas queremos ejecutar y qué no. Además del if, en VRScript tenemos el... el el switch el switch permite poder poner en bloques case pues el código que queremos ejecutar según la condición Por ejemplo, aquí hemos puesto que i es igual a 8. Entonces vendría aquí, miraría qué vale i y buscaría una condición, un case, eh, adecuado a la, al, al valor que tiene la i. En este caso, eh, sacaría por pantalla, adiós, seguimos. ¿no? Vale. Eh, si os fijáis, bueno, la forma de hacer esto siempre es así: con un break. Al final, esta sentencia, el break, al igual que continúe, son dos palabras reservadas especiales para bueno, para hacer cosas con las estructuras de control o con los bucles. En el caso de switch, se utiliza break y el break lo que permite es que si yo ejecuto el bloque 7, o sea, por ejemplo aquí, i es igual a 8, vale, vendría aquí y, ejecuta, y entraría por aquí. Ejecutaría este código y al encontrar el break saldría del switch, con lo cual volver, vendríamos aquí. Si yo ahora por ejemplo pongo un 7 ejecuto escribe el hola y el seguimos ¿de acuerdo? Escribiría el hola pero aquí ya no entraría porque hemos puesto un break fijaos que si yo comento el break y ahora viene el es igual al 7 ¿qué pasará? Pues que escribirá el hola y el adiós ¿Por qué? Porque entrará por aquí, ejecutará esto y al no encontrar un break pasará al siguiente. Y en el siguiente escribirá el adiós. Y aquí ya encuentra un break y saldrá. Esto va bien por pues, pues, si queremos tener pues, diferentes, o sea, queremos considerar diferentes condiciones. ¿no? Eh, ¿Tenemos algo parecido al else de los ifs? con el default, aquí no hace falta poner break si no se quiere porque como es el último y solamente puede haber uno, que sería el el por defecto, o sea, si no damos con ningún valor, por ejemplo, 722 y si ejecuto, saldría el por defecto, entraría aquí y ya está. Y básicamente el switch es siempre, utiliza siempre la misma la misma forma mismo formato el switch, bueno, en este caso puede ser numérico, pero también podría ser una cadena de caracteres. O sea que si aquí pusiéramos mmm, que aquí pusiésemos esto, también va a funcionar. de la misma manera que con números, con cadenas de caracteres Vale, eh, esto en cuanto al switch. Hemos visto el if ¿vale? con las diferentes condiciones. Hemos visto el switch que permite también hacer algo parecido, pero con otro tipo de estructura visual. vale Y luego tenemos, y ahora bueno, pues vamos a pasar a, a, a los bucles. Tenemos el, el conocido for, ¿vale? Que el for abre paréntesis, inicializamos la variable, indicamos la condición y indicamos el incremento o el decremento, o sea, lo que sería el paso. Eh, y más más es lo mismo que hacer y es igual a i más 1, ¿de acuerdo? Y, y lo mismo, y menos menos sería lo mismo que hacer y es igual a i menos 1. Son pues cosas de C y de, y, de, y de C más más, ¿vale? en este caso, vale, un bucle, for i igual a 0 y menor que 5 y más más, y aquí vamos a a ver qué pasa, ¿no? Pues, pues que escribirá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 no, porque el bucle solamente este, se ejecuta si i menor que 5 o sea, cuando i igual a 5, estamos aquí, aquí fuera de hecho, si hacemos aquí un console print ln string vamos a imprimir un 5 también. Pero ese 5 es este. Ha salido porque ya estamos fuera del bucle. Si quisiésemos que imprimiese el 5 también, habría que agregar un menor igual. Y entonces ahora sí saldrá el 5 y el 6 que hemos impreso justo aquí. Voy a ejecutarlo para que lo podáis ver. Muy bien. Eh, del mismo modo, si hiciésemos y es igual a 5 y mayor que 0 y menos menos, pues irá del 5 al 1. Vale, al igual que, bueno, que hemos comentado antes, que teníamos el break que cortaba en una estructura como en el caso del switch, en el, en el for tenemos también tanto break que también permite romper el bucle, terminarlo, como el continue. El continue lo que permite es eh, saltarnos un, un paso, hacer un paso de más. Por ejemplo, vamos a ver el break. El break. Vamos a decir aquí, si resulta que i es igual a 3, break. Cortamos por lo sano, de manera que de imprimir ahora, ahora 5, 4, 3, y cuando llegue aquí con el 3, se acabó. ¿Vale? Eh, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el uso del continue. ¿Esto qué hará? Hará que cuando sea 3, no entrará aquí. Esto no lo va a ejecutar. Lo que va a hacer es saltarse un paso del for. De manera que el 3 no se imprimirá nunca. O Será el 5, el 4, el 2 y el 1. ¿Bien? Bueno, esas son las dos, las dos formas de hacer cosas especiales dentro del bucle, para romperlo o para saltarse un paso. Además del for, tenemos también para hacer bucles las siguientes instrucciones, que serían el while, con una condición, por ejemplo, y menor que 5, Va, y aquí, bueno, si lo ejecutamos, va a salir cero porque claro, eh, hay que incrementar el, el índice para conseguir salir del, del bucle. Si no, sería pues un bucle infinito. Al hacerlo así, ya tenemos del 0 al 4. Porque ya el 5 estaría fuera de la condición y ya saldría de este while. El while, eh, primero siempre evalúa la condición. O sea que nunca va a ejecutar esto a menos que la condición se dé. Existe otra forma de aplicar el while que sería con do while. Que de esta manera lo que hacemos es forzar siempre que la primera vez siempre se entra. ¿Vale? Aquí siempre entrarás, ejecutarás y la condición se ejecuta al final. Es, es, es lo mismo, pero... Bueno, pero para considerar el caso de que se ejecute primero o sea, siempre se ejecute nada más entrar al bucle o sea, sí, que se ejecute siempre la primera vez eh, que en algunas situaciones pues nos puede venir bien que sea así eh, bueno, pues en principio serían todas estas no, tanto el if, el switch, el, el, el for a while y el do while para poder hacer bucles y para controlar qué código ejecutamos y qué código no. En todo esto al final siempre hemos visto las condiciones. Las condiciones son expresiones que nos van a devolver un valor booleano, o sea, un valor verdadero o falso. Estas condiciones siempre las vemos entre paréntesis, en el caso del if igual, ¿no? Aquí, if I menor que 5. También tendríamos la condición, solamente en el caso del de for, Sí que se nos permite, no, o sea, no, es necesario poner paréntesis aunque si pusiésemos los paréntesis tampoco pasaría nada, o sea, lo aceptaría, ¿no? Pero no es, no es la forma, la forma de, de ponerlos. Lo que yo quería que un poquito comentar con respecto al tema este de las condiciones es que, eh, bueno. Para las condiciones, como decía, es una expresión que tú la evaluamos y decide si es verdadero o falso. En este caso, si es verdadera la condición, entramos y ejecutamos. ¿no? Mientras sea verdadera la condición, ejecutamos. En este caso, pues tenemos... Pues, eh, no, solamente, no solamente se puede poner una única expresión. Podríamos poner i menor que 5 y I, i mayor y eh, distinto de 3. Ejemplo, ¿no? Aquí podríamos agregar. Para los valores menores que 5 y para los valores mayores que 12. ¿no? Aquí. Pues sería con este operador, que es el operador ANT. Eh, para los valores, por ejemplo también. si Además del ANT, está el or. Para los valores menores que 5 o los valores mayores que 12. Que se indicaría con error. De la misma manera podríamos aquí agregar más expresiones y también utilizar eh, la prioridad de, los, las, prioridad, las prioridades con los, con los paréntesis para ejecutar unas antes que otras. Vale. Y, y bueno, todo el tema de expresiones eh, podéis encontrar información en en, en lo que sería la programación, es, funcionan como en el C y en, en C++. Y eso también en el libro de programación y en la documentación también se, se comentan cómo funcionan estas, estas expresiones. Y bueno, con esto, eh, más o menos ya ya, ya, ya sí que tenemos la capacidad de poder, eh, de poder, y hacer programitas complejos y de ir engarzando pues eh, los diferentes los diferentes trozos de código que, que queramos eh, pues bueno creo que este este con este con esta pequeña esta pequeña clasecilla eh, ya os, os, os pongo un poquito a, a, al día de cómo está el tema de esta gestión del código y y ya para las para bueno, la siguiente eh, lección yo creo que ya podremos entrar un poquito más en, en harina y a ver ejemplos y poder hacer eh, diferentes ejemplos de cómo se programarían, pues diferentes cosas para bueno para que sepáis cómo se cómo se hacen y también se, eh, trabajar un poquito lo que es la algorítmica y entender un poquito cómo eh, desarrollar estos ejemplos utilizando VrScript. Pues bueno, no os doy más nos doy más la tabarra y nos vemos en un en, el, en un siguiente vídeo venga muchas gracias hasta luego